Mi nombre es Laíniber Mendoza-Mimá, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Realizaré una presentación sobre eh, la propiedad intelectual en el mundo del diseño de moda. Eh, esta presentación se realiza en el marco del Campus América, organizado por la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife, España. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, anualmente la industria de la moda genera dos, más de 2 billones de dólares en Estados Unidos. En este sentido, pues es importante tener en cuenta los grandes avances que se han tenido en materia de de moda y de tecnología aplicada a la moda, eh, además de los cambios que se han tenido en la adquisición de estos productos y el notable crecimiento eh, que se ha tenido en Colombia, eh, el, el avance en términos de adquisición y consumo de moda también es cada vez más elevado, por ende es muy importante o cada vez cuenta con más relevancia el realizar una, una protección adecuada a las creaciones que se dan en esta industria. Pues son las creaciones, la creatividad y las nuevas invenciones las que dotan de gran atractivo esta industria y gran proyección eh, para el crecimiento y el avance económico. Entonces tenemos en este sentido que eh, tenemos el régimen de protección de derechos de autor y de propiedad industrial para la industria de la moda Entonces, eh, en este sentido, contamos desde la propiedad industrial eh, con la decisión de la comunidad andina 486 de 1992. Eh, por ejemplo, en el caso de las patentes, que deben contar con una, un carácter novedoso, un carácter inventivo y una aplicación industrial. Es el caso de las telas que se han ido diseñando, eh, telas con protección UV altamente eh, protectoras en cuanto a rayos solares eh, que repelen moscos eh, y además pues, que tienen otras finalidades en cuanto a, a sus utilizaciones. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener en cuenta que este tipo de telas y demás eh, productos, objetos utilizados, herramientas utilizadas eh, para el diseño de modas en la industria de la moda, pues son susceptibles de patentar. Eh, no se podrán patentar, por ejemplo, descubrimientos, seres vivos, elementos que se encuentren en la naturaleza, teorías científicas, métodos matemáticos, métodos quirúrgicos, terapéuticos o métodos financieros o de negocios. Pero en este sentido, en cuanto a la industria de la moda, sí será posible eh, realizar eh, una protección en este ámbito. Aquí tenemos el desarrollo que se ha dado en la moda femenina desde 1907 hasta 1973. La moda siempre ha implicado eh, un, una, gran una gran relevancia en temas de imagen y de prestigio. Eh, la moda se desarrolló en Europa eh, con todo el desarrollo la invención del telar mecánico eh, la utilización de este telar, pues da un, un gran adelanto en la industria. Eh, tenemos a Charles Frederick Ward, eh, considerado el padre de la moda y es quien uno de los primeros eh, personajes de la historia en la moda que inicia a crear colecciones completas de moda. Sí. Eh, se empieza a evidenciar entonces que la moda es pasajera, es muy aceptada en un grupo social y es valorizada por esto. Muestra a la moda también las costumbres y las formas de pensar. Y en Estados Unidos eh, representa el 4% de su PIB. Entonces contamos con eh, distintos grupos. Eh, que están involucrados en, en la creación de moda, como es el caso de los diseñadores, creadores artesanales. Tenemos también casas de alta costura, como es el caso de la marca Chanel, o moda rápida, o en masa, como el caso de Zara, H&M y otros. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes en la moda? Las tendencias, que son las orientaciones colectivas de una época, de un país, o de un grupo, de un creador que identifica claramente el mercado. El estilo, eh, que es la manera particular de tratar la materia y las formas en vidas de la realización de una obra de arte. Entonces, el, un artista es creativo, es innovador, es ingenioso y es original. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que este creador de los diseños de moda, pues, eh, no tiene fronteras cuando eh, de diseñar o vender sus creaciones se trata. Eh, digamos que el elaborar modelos inéditos le pueden generar un monopolio de explotación importante, tal es el caso de la creación de una patente o el caso de eh, un diseño puntual. Eh, el impreso de la tela se puede registrar como un diseño industrial y el proceso de transformación de la tela se podrá registrar como una patente. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un vestido que permite eh, cargar un ración nacido eh, junto a, al torso. Esa es una solicitud de registro de patente que se realiza. También tenemos un diseño industrial, en este caso es una bufanda. Eh, esta solicitud se presentó ante la Oficina de armonización del Mercado Interior y, y pues también fue registrada. Aquí tenemos algunas de las marcas más representativas en el campo de la moda. Entonces decimos que eh, los derechos de autor son la disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con su creación intelectual y esta con la sociedad. Y en temas de propiedad industrial se trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las enseñas y la represión de la competencia desleal. Aquí tenemos el caso del bolso Kelly y el nuevo bolso Plum de Hermes. Hermes es uno de los 10 usuarios principales del sistema de la Haya para registro internacional de diseños industriales y posee cientos de diseños registrados, en este caso, eh, los bolsos. Se habla entonces que en el tema de la moda se busca que, haya, que exista una unidad del arte. Pese a las dificultades, el punto más neurálgico reside en determinar cuando estamos en presencia de algo que realmente es novedoso y original y que amerite realmente protección, que no conduzca a incurrir en abusos. El reto para los creadores y diseñadores de la industria de la moda se encuentra en la innovación, es decir, en crear algo diferente que les permita imprimir su huella personal. Muchas gracias.